¡Wow! ¡Malo enorme! ¡Oh! ¡Ay! ¡Guatona! ¿Qué pasó? Está todo congelado Está saliendo el solcito Con bueno, vehículos petroleros calentándose que, bueno, que todo esto podría ser eléctrico bueno. <ríe> Sería la patada como ese cantado, cachete. Hoy día vamos, vamos a ir a regalar un pan track. Eh, ¿Qué ibas? Tengo que cortar el carro, güey. Tengo que conectar esta baja. Tengo otro problema acá. No, las plumillas ni arrancan, güey. No tengo agua en el sapito. Manguera. No preparé todo lo que necesitaba ayer, así es que hoy día en la mañana ando corriendo. La manguera la dejé de techo y aún así está congelada, así es que necesitamos algún otro tipo de solución. Mi limpia paradisa, murieron. <ríe> Esta guay ya no funciona. Man. Oh, más fierro güey. Les prometo que en algún momento vamos a armar un pantec Pero necesito hacer un par de cosas se lo conveniente Estaba tirando la compactadora Y se cortó la cuerda no, me, dio un, me dio un descanso Mira la vista que tengo acá Uy, oh, caí redondito ¿Dónde se cortó? Se cortó acá Y no sé dónde más Necesito otra cuerda Estamos sacando la compactadora la puse cuadruple y se rompió la wea. Chris, llegaste para tirar. <ríe> ¿Cómo está eso? ¿Ah? Llegaste para que tiremos la compactadora más afuera. Ah. Vamos haciendo, en vez de un puro tirón, vamos haciendo así un paso. ¿Ya? Sí, mejor. Un metro, uno, tres, un metro. Uno, dos, tres. Un metro. Que ahora acá en Temuco es re importante ¿eh? ya hay 2 grados y no hay hielo en el camino pero si sale cero o menos tenéis que andar atento a que no se vaya a resfalar la camioneta y la máquina tampoco por supuesto esto es eh, el portal San Francisco y es una villa chiquitita pero hay chicos que andan en bici y están motivados y tengo toda la fe de que van a cuidar lo que vamos a hacer acá hola ¿Cómo están chiquillos? Ah. ¡Qué bueno! Estaban tomando se y mejor en tubo, Pobre dedo! <ríe> Cuando vieron la maquinita pasar. Ya, démosle. Vamos a empezar a bajar ya. la maquinita y yo quiero bajar la camioneta acá, al frente. Me gustaría plasmar este... ¿Este momento? Este momento. Ah, pero por pero supuesto. El manso día viejo, ah. ¿eh? Tremendo día y mañana llueve. ¡Penas perro! ¿Cómo va chiquillo? Oye, pues si a alguien le faltan herramientas, tengo una pala y dos rastrillos allá en la camioneta. ¿En el pickup de la camioneta hay alguna? Hay un rastrillo liviano y un rastrillo súper pesado, pero igual sirven. Cacha, lo lindo que acá, no les había mostrado. Les voy a ir mostrando de a poco mientras vayamos bajando, pero tiene una lagunita acá que se llena con la lluvia. Los chiquillos han hecho un tremendo trabajo de sacar basura acá. Y aquí empezamos, aquí parte el, el espectáculo. Y acá vamos a hacer un timelapse a ver qué, qué, qué sale. Está divertido, Los cabros están motivados. Ya estamos trabajando, viene la bajadita y yo estoy haciendo una meseta, así que... La media meseta, güey. ¡Ay, La vida acá abajo. ¡Oh, está quedó grande! Lo que les recomiendo, chiquillos, es que para emparejar, ponte tú, está más fácil sacar tierra de aquí de la pared y ponerla en los hoyitos, para que quede lo más plano posible, porque esto se le van a hacer posas. ¿Cachai? Vos ustedes saben, allá vienen bacanas. ¿Usted ya se va a ir? No, no, no. ¿No esto está recién empezando? No, ah. oh, tenéis miedo, Está echando. Voy a mirar para arriba aquí. Ya que se vaya este con su máquina que mete ruido, dice. Cachate, <ríe> Tenemos que hacer un pantraco o algo porque esto está muy. <ríe> ¿Cómo andamos? Aquí en la ya. ¿Sí? Bacán. Hoy está tirable. Hoy este da vértigo, pero esta calle es larga. Y te va a ir para abajo. <ríe> hay que salir por esta puntita de acá. Sí. Sí. Lo miraron bien, verdad? Sí. probando el vuelo por ahí abajo encuentro está un poquito chupado en la meseta, pueden salir muy. Este lo tienen que saltar despacito, este es para darle ritmo al resto. Ahora sí. <ríe> <ríe> lo pueden saltar y volar, ahí está el perro. <ríe> Voy a ir probando. El perro. Anda probando a poquitito y vamos viendo cómo va funcionando, si es que hay que modificar algo, díganme, si se siente raro. Me avisan, póngale, póngale, póngale. No, está muy descontrolado al principio. Ahí viene, ahí viene. No? Ahí viene con todo. viene ahí viene. ahí otro salto ¿Cómo lo sentiste? Bien, cómodo, súper cómodo. ¿Cómodo? Sí. Ya, bacán, hay que sacarle un poquito los hoyitos, ¿no? Eh, no, está bien. ¿Está bien? Sí. Ya, bacán. Bien, Se veía como que podía ahí llegar. Sí, sí, podía. Ahora Amigo. ¡Uy! la pared. Wow. ¡Oh! Casi lo llega, pero así flotando. <ríe> ¡Se agarra mucho vuelo! Tienen que, antes de tirarse saltando, tienen que recorrerla un poquito para que vean para dónde va, porque el de arriba es ciego. El de arriba te va para la... Te tira para la pared. Ah. O sea, hay que cruzarse un ah, poquito. Poner, ¿Dónde venía? ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Viene con más vuelo que la cresta! <ríe> ¡Oh! ¿no? Oh, ¡Qué maestro ¿Tiene, acuérdense darle con cuidado y conocerlo sí, este va a quedar cortito este lo van a estar cayendo acá abajo la idea de dejarla ahí arriba era hacer la caída larga porque la idea es que como que todos puedan saltar tranqui pero el que quiera volar más a uh esto -huh. Con cuidado chicos, ese como les decía, la base hay que rellenarlo un poquito porque quedó muy... Tira mucho. Oh, igualmente, ¿cómo estáis? Yo lo veo en TikTok de Bueno, TikTok. No tengo TikTok. No, me tiraste ahí. Oh, ah, yeah. ya. Lo veo ahí saltando. Primera tirada. Ahí... León Nicolás. <risa> Esto vuelve a... <risa> <risa> ¡Uh! <-huh. risa> Con cuidado chicos, ese como les decía, la base hay que rellenarlo un poquito porque quedó muy... Tira mucho Mira, esto es lo que te decía En vez de cambiar la caída de posición Lo mejor es que salgáis aquí un poquito más hacia, el, hacia la... Tenéis que apuntar a la meseta cuando salgáis acá Por aquí Cacháis aquí, pum, y ahí vais a caer al medio Wow, lo enorme! ¡Wooow! ¡Loco! ¡Oh, venga, venga! ¡Dornico! ¡Dornico! ¡Dornico es cierto que se va a caer! Es que deberíamos hacer un drene bueno y olvidarnos del tema, yo creo. Aquí ponte tú, puedo profundizar esta... esta sequía de acá. Aplanamos ahí... ¡Ay, no se me ocurre! ¿Cómo? Claro, es que vamos a venir con velocidad de allá para acá. ¡Qué filete, Va tardecito, no nos queda mucho cacho esta cuestión como que va. allá del perro. Sí. Está divertido, qué bonito. nosotros de aquí. Este lo tomamos como en salto. Y ese tratar de absorberlo porque si no nos tira mucho ya Y ahí vamos al, do al doble que está más allá al fondo. Ah, perfecto. Entonces, Pueden tomar vuelo acá también. Bueno, ¿qué tal? Hola qué tal, cómo estás? Ahí? ¿Y tú? Tanto tiempo. Todo bien. <risa> Yo estábamos viendo qué vamos a hacer. Parece que vamos a hacer un pantrack. Hoy te pido algo. ¿Qué caso? Una foto conmigo. Sí obvio. Vamos a tratar de meter un pantrack allá arriba. Ojalá. Así que sí, vamos contra tiempo, no sé si alcanzo a sacar un pan en tan poco rato. Ya, acá hay un lugar semi plano en el cual vamos a intentar meter un pan track. No es muy grande, pero es lo más nivelado que hay, así es que. <risa> Los cabros Cacho, la línea como que boni se la ha demostrado. Pasas por acá, pasas por al lado de este arbolito que en, en primavera debe ser hermoso. ¡Sale! para allá! <risa> ¡Qué lindo! Man. Esto ya nos vale con todo. La weá. Hermoso. Ya. Ahí va a ser el pantrack. Esperemos que funcione. O oh, estaban al unísono paliando recién. Se acaba de quedarse sin petróleo en la máquina, le pedí a los chicos un billón y. Y ahí hay un farm track Y ahí hay una pista de salto <ríe> Está brutal Llega hasta allá abajo Oh, que bacán, weón bueno. Filet No, no. Ya no se ve nada las otras cámaras No, no captan luz oh, Estos es paleros es espectacular Cómo le han dado todo el día <risas> Coordinado al unísono es que... Ya vamos de vuelta Oh y punto. Voy de vuelta para mi casa. Le quiero mandar un saludo a todos los chicos que balearon hoy día con nosotros. Muchas gracias por la ayuda. Todo increíble. Gracias, gracias, gracias.